Hola amigos, mi nombre es Víctor Damián Rosso Villarreal, el fundador de la Logia Luciferina, Semillas de Luz Universal. A continuación, quiero presentarles a partes de la gran reunión luciferina que se realizó en este mes de junio, y más exactamente el 3 de junio. Quiero compartirlos con todos ustedes y espero que sea del agrado, para callar a los críticos, a los detractores, a los que se la pasan hablando y cuestionando y diciendo que el templo es una fachada, que el templo permanece vacío. Ya se, pueden dar, se van a dar cuenta ustedes que no es como lo dicen los detractores. Realizamos reuniones semanalmente con eh, ahijados, con seguidores, con adoradores, con iniciados y con los primeros ministros, pero son reuniones privadas. En el próximo mes de julio vamos a realizar un concilio. Eh, van a haber 360, 360 personas aproximadamente. Uno de los requisitos fundamentales. Para llegar a las instalaciones de la organización Luciferina Semilla de Luz Universal es a la hora de la entrada presentar pruebas CPR negativas para COVID. Si no presentan pruebas CPR negativas para COVID, no pueden tener acceso a las instalaciones. Eso es lo que tengo para decirles. Mi nombre es Víctor Ganarroso. Atrévete y déjate sorprender.